Aquí en el living realmente la estamos pasando bomba Quiero que me hagan un paneo Porque hoy es miércoles, miércoles de Valerza Hoy vino Pablo Luro y lo prometido es deuda Tenemos que felicitar a Pablo porque todas las promesas que hace las cumple Pablito, ¿cómo estás? Buen día Buen día Nancy, ¿cómo andás? Bien, el, el, el contacto anterior... Habíamos hablado justo en el Día del Camarógrafo y habías prometido, justamente, agasajar a nuestros camarógrafos. Y aquí está. Así como me enseñó mi papá de chico, siempre a dormir tranquilo y a cumplir las promesas. ¡Mirá! acá está. Yo ya me preparé el mate sí, para sí. que poder... Yo no soy camarógrafo, pero me imagino que mis compañeros me van a convidar. Sí, es fundamental. Y, bueno, le quería decir un feliz día a todos <risa> en último momento. Bueno, hoy ya no podemos volver a encontrar con sí. todos los protocolos que estaba escuchando recién, que es más, es más fácil entrar a... A Chile por el Paso de Jamaica, Canal 7, la verdad que los protocolos que tiene son muy ¿Viste? buenos. ¿Viste cómo estamos aquí bueno, en la empresa? Certificado de vacunación, así que muy bien. Bueno, en un rato vamos a, a compartir también, porque hoy tenemos un tema interesante y muy preocupante. Muchos nos estamos haciendo la pregunta, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos espera eh, como argentinos? ¿Y eso vas a responder hoy? ¿O por lo menos nos vas a hacer pensar? Dale. mira, ¿hacia dónde vamos? Es una pregunta que, bueno, en estos meses del año, empieza a llegar diciembre. Te voy a invitar a viajar. Ay, me encanta. Quiero, sí, quiero irme. ¿Puedo ir yo también? Dale, Nico, que se, no sume, voy, Ni ¿no? que se sume Nico también. Bueno, también. No sé si soy un buen acompañante, pero bueno. Pero... Que lleve la valija. Por sí, bueno, no, no, la... va, mate nosotros porque él viste, promete y por ahí no nos lleva las cosas. Pero bueno, no, no. vamos todos. Hagamos así. Nancy, elegiste un lugar donde quieras viajar. ¿En avión? ¿Dónde quieres ir? Eh, quiero ir a España. A España, perfecto. Sí. Tenemos un viaje más o menos 12 horas. Uh -huh. 10 horas, 12 horas. Bueno, vamos los tres charlando en el avión, uh -huh. tranquilamente, y de repente se prende esa lucecita que dice Ay, ajuste no. cinturones, mm. no, esa no. lucecita que va acompañada del piloto que dice estimado pasajero, vamos a pasar una zona de turbulencias. Una voz Co tranquila de tranquila, piloto, tran sí. tranquila que lo que mi cuñado es piloto y sabemos que cuando dicen eso es porque se viene una tormenta en sí. el medio. Claro. Ahora, la realidad es que yo de crisis no hablo más en Argentina, porque el que me conoce sabe que hace 50 años vivimos en crisis, le voy a llamar turbulencia. Uh -huh. Entonces, vamos a ir los tres, nos vamos a abrochar el cinturón y vamos a ver qué tipo de turbulencia nos toca. Claro, nos vamos a mirar así como diciendo... Sí. ¿Qué va a pasar? Dejémoslo ahí ese ejemplo y le voy a contar que en Argentina, en los últimos ocho años, en los últimos ocho años en Argentina, en el año 2012... 2014, 2016, 2018 y 2020, desde septiembre a diciembre hubo corridas bancarias. Uh -huh. Eso a qué se debe a que la gente le quedó el fantasma del diciembre del 2001. Claro. Por eso vemos que uh -huh. la gente antes de diciembre empieza a ir al banco. ¿Qué hace? Sí. Retira sus dólares, el 30% lo deja al colchón y el 70% de esos dólares vuelve al sistema. Eso es por un miedo que tiene la gente. Uh -huh. 2013. 2017, 2017, 2019, eh, 2019 que hubo elecciones. No claro. importa qué partido ganó, ¿qué pasó al otro día? El dólar, pum. Sí, se disparó, es verdad. Una pequeña devaluación, un ajuste en el mercado. Esto pasa en todas partes del mundo. Siempre nosotros pensamos que pasa en Argentina, por ejemplo, en otras partes del mundo, como en Estados Unidos, hay empresas que, por ejemplo, lo que hacen es salir de acciones, de tecnología y comprar lingotes de oro. Esto es ¿por porque Ajá. puede pasar un cisne negro, como pasó en el 2008 en Estados Unidos. Para la gente que no sabe, un cisne negro es un hecho que ocurre por sorpresa, que nadie lo puede prever y que produce muchos daños colaterales. Ahora, volviendo a esto de, del avión, es fundamental es cómo estamos preparados para este momento que se viene. Si, por ejemplo, Ajá. Nancy viaja seguido a España y yo y Nico te estamos acompañando, eso va a querer decir que si Nancy está más acostumbrada... Va a sufrir menos la turbulencia. Claro. Entonces, ¿cómo estamos preparados nosotros y lo importante del asesoramiento para sí. estos momentos? Hablamos en, el, en la última vez que viene, que fue por Zoom, uh -huh. hablamos sobre estas monedas digitales y el dólar, que la gente tomaba decisiones apresuradas y tomaba malas decisiones por estar sí. mal asesorado. Uh -huh. Por eso, estos cuatro meses que se vienen, puede ser que las tormentas o que las turbulencias por ahí para una persona sea chica o sea mediana y para otra persona que está la buena de dios sea muy grande sí, claro. uh -huh. y, y siempre se dice no en los momentos de crisis o uno sale flotando y, y se empodera aún más o quedas sumergido ¿no? en esa en esa crisis o en ese momento de, de turbulencia como lo decís ¿Y, y qué hacemos porque uno dice bueno tengo una plata ahorrada que eh, quiere tomar decisiones lo antes posible ¿Y cuál es la mejor opción? Asesorarse. A mí siempre cuando me preguntan por qué se pasó de 5 a más de mil inversores en el tiempo, es sencillamente porque se asesoraron. Basado en la confianza, credibilidad, cumplimiento, que siempre digo. Igual recuerden, cada vez que vengo hace tres años, yo miraba los videos el otro día y siempre digo lo mismo, volatilidad, inestabilidad, sí. siempre hablo de lo mismo. Uh -huh. En Argentina tenemos que siempre tratar de hacer inversiones que puedan ser en instrumentos fijos que superen la inflación. Pero uh -huh. siempre prepararse. Yo te doy un ejemplo de una empresa en Estados Unidos, pero puede ser algo más doméstico, como nosotros en el día a día. ¿Cómo estamos preparados para lo que se viene? ¿Qué decisiones vamos a tomar? Bueno, eso lo hacemos juntos con un asesor. Y eso es uh -huh. fundamental. Asesorarse y el servicio. Bien. Bien. Eh, eh, eh, Pablo, sí. perdón, Nancy. Pablo, eh, escuchando lo que decís, eh, por ahí hablando de, de las crisis y esto de, de cómo por ahí una familia puede acomodarse o no a, a diferentes complicaciones en, en lo económico, yo creo que es como cuando uno es padre, como que no terminas nunca de, de, de, de acomodarte, digamos, o, o de aprender o, o vas todo el tiempo aprendiendo. Me parece que hay, hay mucha gente que... Y, y, ahí, y ahí vuelvo y ahí voy con vos a lo que decís de la importancia del asesoramiento. Porque me parece que al tener que ir aprendiendo día a día en esto de la inestabilidad, de la volatilidad y demás en la parte económica, eh, me parece que es, es muy importante el tema del de, de asesoramiento para poder tomar decisiones y como decía Nancy recién, no, que, no estancarte, porque hay muchas familias y mucha gente que le ha pegado fuerte el tema económico y que hay muchos que les cuesta muchos años salir. muchos años Entonces me parece que es, es muy importante el tema del asesoramiento. Claro, si queremos al ejemplo del de avión que habíamos en un principio. Eh, ¿En qué sentido? Si yo a vos, por ejemplo, te doy instrumentos, herramientas, asesoramiento... De, qué te va a pasar cuando llegue el momento de la turbulencia, vos vas a estar mucho más tranquilo. Pongamos ejemplo, un ejercicio, no sé, de meditación, entonces te va a hacer que cuando venga la turbulencia, Nancy dice, faltan tres horas para llegar a España, sé que va a haber turbulencias. Y claro. yo y vos vamos a estar temblando y Nancy va a estar tranquilo porque está asesorada, porque sí. ya está respaldada y porque sabe lo que es llegar a ese momento. Por eso le digo a la gente, se viene un tiempo eh, de mucha turbulencia, bien eh, hay que tratar de estar tranquilos porque en estos momentos también empiezan a haber grandes oportunidades, Ajá. se empieza a ver, no sé, dos dígitos para una inversión de un mes, pero bueno, siempre el estar bien asesorado, mi propio inversor a veces me consulta muchísimo, pero bueno, yo siempre digo que los inversores de Valerza llegan como en ansias en este momento, llegan tranquilos sabiendo Ajá. que puede haber una turbulencia, pero bien asesorados. Y lo importante también de, de no creer que, uy, para, para pedir asesoramiento tengo que ser un gran inversor, como lo hemos hablado, o que tengo que tener un gran monto de dinero para poder recién prepararme. No, cualquier persona, aunque sea con un ahorro mínimo, puede pedir ¿no? el asesoramiento para hacer rendir justamente eso mínimo que tiene. Sí, yo siempre digo que la plata es importante para todos, uh -huh. y en Valerza hay algo que es fundamental, que particularmente cuidamos la plata de de los inversores como si fuera nuestra. A, a prestar, entonces, mucha atención, a no caer ¿no? En, en las tentaciones que a veces surgen o ¿no? que empiezan a ilusionarnos también. Y más en estos años, ¿no? Que la gente no sabe qué hacer, que va al banco, sí. que saca la plata, o sea, que está claro. todo muy perdido. Es el momento de estar bien asesorado. Claro. Tomen buenas decisiones, asesórense. Lo vengo diciendo hace tres años, sin pandemia, con pandemia, con elecciones, uh -huh. siempre digo lo mismo. Argentina es tan volátil y tan inestable que es fundamental el asesoramiento. Pablo, ¿y esto que se habla de la posible baja de la inflación? ¿Cómo, cómo hay que tomarlo? ¿Hay que tomarlo con cautela? ¿Hay que tomarlo con, con calma? Porque eh... recién lo leíamos en los títulos nacionales. O, ¿O va a bajar ahora, septiembre, octubre, noviembre, y en diciembre claro, nos pega con todo? Claro. Sí. Hay, no. que, hay que ver el plan, hay que esperar y bueno, y lo veremos. Uh -huh. O sea, hay que esperar a noviembre, que son las elecciones, o, sea, o mejor dicho, a diciembre. va sí, sí, a llevar un proceso interanual muy grande. Hoy en Argentina está un promedio interanual de casi el 50%. Así que bueno, habría que ver qué, uh -huh. qué tipos de elementos van a usar para poder bajar la inflación. Y ojalá en algún momento podamos hablar ¿no? del crecimiento económico de la Argentina. Como se habla de Alemania, como se habla de otros países, bueno, de aquí también, ¿no? de Argentina. Ojalá, Dios quiera. ¿En algún momento llegará? ¿Lo Yo veremos me... nosotros? Yo creo que se viene una generación de chicos jóvenes con muchas ganas. Y están empezando a usar, por ejemplo, yo le había contado en su momento, diferentes tipos de instrumentación, chicos más jóvenes que se vienen más aplicados a la tecnología, con otra mentalidad, y le tengo mucha fe a eso. Yo creo que la salida no está en esaisa, Hay que seguir apostando al país y seguir metiéndole, especialmente los jóvenes, y seguir creciendo y ayudando a que la gente se pueda potenciar. Y lo importante es que todos los podemos hacer, ¿no? Eso todos, cambia. todos. Uh -huh. Bien, Pablito, te agradecemos eh, esta, esta visita y bueno, gracias por siempre brindarnos herramientas para que todos podamos aprender desde aquí, desde casa y por supuesto, la gente que se quiere comunicar con nosotros con ustedes. Lo puedes hacer a través de todas las redes sociales en Valersa o si no estamos en Alvear 499, Planta Baja, se pueden pedir un turno y asesorarse con cualquiera de los asesores. Y para que vea que Pablo Luro cumple, está ahí está Pablito, quería que lo muestres. Mirá. Ahí están los libros, ¿se acuerdan que también Pablo nos... Me había bueno, ahí está, justo en la previa de mi cumpleaños, Pablito. Impulso recuerdo? millonario. Impulso millonario. Así y, es, eh... es un libro que te va a ayudar a poder hacer un mejor ahorro y salir de tu zona de confort. Mira, una, una vez que puedas ahorrar, espero el pantalón que me prometiste. No, eh, vamos a hablar con la gente de Caburena, no, no va a ser antes, Pablito. Nada no, se preocupe, usted, usted, como usted también le gusta dormir tranquilo. Tiene que porque mañana tiene que traer sándwiches, algo para compartir, así que... No, Dios. no, no, vamos a hablar con Tommy, con la gente de Caburé, ¿eh? El, no, el pantalón yo, el pantalón le, le prometo, yo le he prometido, es una promesa. Es una yo promesa. creo que mañana llega media docena de sándwiches a la mitad, 12, así directamente. Bueno, y, ¿Y también ¿qué le, tra tiene ahí? le traje a Nancy... Mira. Un regalo, eh, bueno, sé que es una persona muy emprendedora, así que espero que lo disfrutes. Gracias. Qué buenísimo. A ver, ¿cómo es? Chicas es un... en tecnología, qué bueno. Es Ahí un está. libro que, que habla un poquito sobre cómo la mujer se empezó a insertar laboralmente y estaba cumpliendo un rol clave en el crecimiento de todo el mundo, ¿no? Qué Mira, bueno. bueno. Qué lindo. Buenísimo. Espero que lo disfruten. Gracias. Pablo, de verdad, gracias. muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias y nos volvemos a reencontrar con, con Valerza la, la próxima semana. Gracias. 8 de la mañana, 34 minutos. Tenemos que hacer una nueva pausa Sí.